En la de la música nacional en el boletín escolar estamos poniendo en valor a las bandas regionales, estamos descentralizando, además estamos formando audiencia, lo que permite que los más pequeños y los adolescentes puedan tener un gusto distinto y conocer diferentes ámbitos musicales. Me pareció bueno, único, nunca he estado en un concierto, aunque sea en una escuela chiquitita como en la que está acá, no, ninguno, eh, fue, fue vacancia, fue genial sentir la energía hasta aquí. ¡Oh! He visto un concierto en el colegio, así que todo me gustó, me, que lo pasaron era muy bien todo. Tuvo genial, lo disfruté harto. Sí, me gustó, como que el corazón se latea muy rápido. Yo encuentro que es una muy buena opción, especialmente para las comunas rurales que no tienen esa oportunidad de poder ver este tipo de música, así que no, encuentro que es excelente la, la oportunidad que tuvimos acá en, en Río Verde.